¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo genial, como siempre. En este vídeo me gustaría destruir un par de mitos más sobre trading con order flow. Eh, eh, hace, eh, hace un par de días recibí mmm, dos coros electrónicos con preguntas que me gustaría tratar en este vídeo. Eh, una de ellas es, ¿cuánto...? Eh, si es necesario tener el conocimiento mínimo para eh, empezar a operar con el order flow? Mi respuesta es la siguiente, no es necesario tener ningún conocimiento específico sobre sobre el flujo de órdenes para poder aprender el uso de esa herramienta. En realidad, eh, una persona que quiere aprender el método de order flow eh, solo ha de tener conocimiento genérico, conocimiento mínimo, sobre el funcionamiento de la bolsa de los mercados financieros. Eh, to y todo cuenta, ¿eh? Si... ¿Alguien de vosotros está interesado en aprender a usar el order flow y tiene uh, conocimientos o tiene um, experiencia en, en operar en opciones binarias o operar con CFDs? Es suficiente para uh, bueno, empezar un poco de, de investigar sobre cómo funciona esta herramienta, porque en mi modesta de esta opinión es una magnífica herramienta para hacer dinero en la bolsa. Eh, obviamente no es ninguna herramienta mágica, eh, no es un indicador que os puede enseñar dónde hay que entrar y salir ¿no? para uh, hacer la caja, pero creo que es un método muy preciso para hacer uh, operaciones uh, intradiarias, sobre todo personas que quieran aprender a hacer Scalping, que las personas que como yo no tienen mucho aguante y el, la operativa swing a largo plazo no se ajusta a, a vuestra personalidad. Por ejemplo, yo tengo muy poco aguante, soy una persona que bueno eh, que necesita acción, ¿no? que tampoco me gusta estar horas y horas delante de las pantallas, así que lo que yo pretendo hacer es hacer operaciones 3-4 eh, operaciones al día, ¿vale? Eh, normalmente la duración de las cuales son entre 5, 8, 10 o 20 minutos, como mucho. ¿vale? Entonces, volviendo, volviendo al grano, no es necesario tener conocimiento mínimo para operar un order flow. Eh, os recomendaría empezar eh, primero, si queréis, buscando información gratu gratuita por, uh, por, la, por la web. También podéis entrar en el blog de Armagetics, donde tenemos un montón de, de información gratuita. Podéis descargar la plataforma NinjaTrader, podéis descargar Atas. Eh, con, que tiene 14 días de prueba eh, gratuitos, entonces tenéis, tenéis un, un campo de maniobra bastante amplio por si eh, queréis ver la eficacia, ¿no? por si queréis conocer un poco cómo funciona eh, esa herramienta. Por el otro lado, la, la otra pregunta era de otro compañero que me preguntó Eric, ¿y cuánto se puede, se puede ganar ¿no? operando o haciendo scalping con el order flow? Esa es una buena pregunta también, ¿no? La que no tiene respuesta, respuesta fácil, por varios motivos. Primero, porque mm, eh, los mercados financieros es un, es un entorno muy cambiante entonces es bastante difícil de tener una uh, facturación eh, sólida mes tras mes, ¿no? Porque algunos meses pueden salir bien, otros meses pueden ir, salir mal las cosas, entonces mm, eh, es, un poco, es un poco difícil la pregunta, ¿vale? Lo que sí que es importante es tener en cuenta mmm, ciertos parámetros de tu estrategia. Como por ejemplo, uh, siempre ganar más de lo que pierdes. O por lo menos esta es la filosofía, esa es la, mmm, la táctica que yo sigo en mi operativa. Es más, eh, para daros algún dato más sólido ¿no? sobre, sobre mi operativa personal, enseñaros un poco los resultados, porque este mes eh, termino con... Um, con buena estadística, con buenos resultados, eh, y si queréis, os, os enseño ahora un par de datos que no te intento ser siempre lo más transparente posible, y así vemos un poco los parámetros y la, los resultados que puede conseguir uno operando eh, con la metodología de Order Flow. Eh, a ver cómo lo hago, tengo que desmontar esa cámara, no sé si es que no sé si, si grabar el screencast o coger la cámara así, a ver si la puedo coger y. A ver, lo voy a intentar, ¿eh? no sé si me va a salir o no, lo intento. A ver. A ver si, si se ve mi pantalla. Vale, lo que voy a hacer es. Lo que voy a hacer es. Entrar en la ventana principal de Atas y ir directamente al apartado que es estadísticas. No se ve nada, ¿no? <ríe> no sé. Vale. Eh, si no, os pondré una captura de pantalla, ¿vale? Porque no, no, no, no estoy seguro si se ven los números. A ver... Eh, en, en total, he operado este mes... Bueno, he estado más días operando, pero al final, días que yo eh, llegué a abrir operaciones, eh, eran dos. Solamente dos días, ¿vale? En total, el PNL, sin contar la comisión, como podéis ver, en la comisión es cero, ¿vale? Y el total PNL es 5200 y pico eh, dólares, porque el saldo se mide en dólares. Ahora bien, eh, average profit de una operación es lo que os decía al principio del vídeo, 1600 y average loss, 800. Es decir, si dividimos 1700 entre 800, ¿no? nos saldría unos el, el, el ratio más o menos de 2 a 1. ¿Vale? Y esta es la, la clave, esta es la fundamental en mi modesta, en mi modesta opinión, es la clave para, uh, para que una estrategia sea rentable eh, a, lo, a la larga, ¿vale? eh, Yo creo que es un buen resultado, que estamos ya en esas fechas ¿no? Cuando uno no quiere trabajar entonces, yo creo que es suficiente. A partir de la semana que viene estaré un poco de relax. Sigo siendo disponible, ¿vale? Por si queréis preguntar o comentar algo, yo sigo disponible. Tengo un par de, uh, de sorpresas preparadas para vosotros para el año que viene. Estamos uh, ahora cerrando una colaboración muy, muy importante que yo creo que os va a gustar y os va a aportar mucho valor. Y eh, por el otro lado, tengo pendiente un viaje sobre el, el cual os hablaré más detalladamente en, en los próximos vídeos, ya veréis. Y nada más. Por último, comentaros que uh, si alguien está pensando ¿no? en formarse con el Order Flow, uh, puede hacerlo con nosotros. Eh, os dejo el link con la información detallada. Uh, ahora hemos abierto una pequeña promoción la que podéis consultar eh, si hacéis el, el, el clic en el enlace que os comparto y también, una cosa muy importante, la semana que viene, el lunes, eh, también la, la plataforma ATAS, los de la plataforma ATAS, también sal, eh, sacarán una, una promoción. Por si eh, estáis interesados, ¿no? por si queréis renovar vuestras licencias de la plataforma ATAS, os recomiendo aguantar hasta la semana que viene, porque creo que el lunes, el día, el día 17, ya sacarán esa oferta, eh, la que yo también, um, por si acaso, ¿no? dejaré también el enlace, eh, el día 16 actualice la descripción del vídeo y dejaré, os dejaré este enlace para que tengáis, la, tengáis la, la promo de ATAS también en la descripción debajo de este vídeo, por si eh, alguien verá este vídeo ¿no? uh, ya en una fecha posterior. Así que nada, nos vemos, no sé si hacer un vídeo la semana que viene o no, pero seguramente eh, os, uh, os haré un vídeo, uh, os, os haré un vídeo más este año, porque me gustaría, ¿no? Felicitaros, desearos feliz año. Y nada, que aprovechéis al máximo estas, estas fechas navideñas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao.